Doctor Chávez, cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Buenos días, Diego. Buenos días al país. Es un gusto estar con usted. Y en, bueno, en efecto, indicar que ayer en la tarde a eso a las cinco más o menos ha terminado la lectura de, de sentencia y de imposición de pena al señor Arturo Murillo Prisik por parte del juez eh, del, distrito, del distrito sur de la Florida, del estado de Florida, de Estados Unidos, en eh, la ciudad de eh, Miami. Y se ha establecido darle 70 meses de ejecución de prisión, al señor Murillo. Porque él ya se ha declarado culpable previamente en el mes de septiembre por los delitos de conspiración para cometer el lavado de activo y el delito de soborno. Esos dos delitos ya han sido, son verdad jurídica en este momento. Ya se establece que, de acuerdo a la, a la forma en la que allá se trabaja, la Fiscalía ha logrado que Arturo Murillo, igualmente, no impugne, renuncia a la impugnación sobre el fallo, por tanto existe cosa juzgada material de, sobre este caso, y lo que, lo que falta ahora es que cumpla su condena. La condena es la más alta con relación a los otros coprocesados, a los coautores con Murillo, los cuatro, quienes además iban a testiguar en su contra en un juicio de jurados. Esto ha generado que Murillo cambie de estrategia y finalmente vaya a un acuerdo con la fiscalía, no vaya al juicio por jurados y se le imponga finalmente esta pena, que deja totalmente claro y sí es el, el ciclo de juzgamiento en el país del norte con relación a esos dos delitos, ya que estaba sobradamente demostrado que Murillo había encabezado y liderado un grupo delincuencial que organizó un sobreprecio en la compra de activos para la policía boliviana, gases lacrimógenos y otros, eh, que fueron usados en la represión para el, del pueblo boliviano, pero además que eh, fueron de conocimiento de la empresa proveedora, se contrató a las famosas intermediarias que no existían ni existen en el gobierno del presidente Arce, en el gobierno del expresidente Morales, se usó ese método, esa forma, ese modus operandi en diferentes, eh, en diferentes niveles. Lo mismo pasa en salud con los respiradores en, los dos, eh, en las dos compras dolosas que hicieron, eh, pero empezó Murillo, empezó Murillo. Y ahora se sabe que esta es un, una situación totalmente ya zanjada por la justicia. Es lo que decimos un reos de que debe cumplir su condena allá en los Estados Unidos y luego tendrá que venir al país. Entonces, eh, también ha quedado claro que Murillo ha recibido 532 mil dólares de los 2.3 millones de sobreprecio que hubo en la, en esta, solo en esta compra. Dinero que debe ser ahora requerido formalmente por parte nuestra, para que estos bienes y dineros que se han confiscado pasen y sean devueltos al Estado boliviano por ser la víctima directa de estos hechos, de estos hechos delictivos. Vamos a solicitar eso y para ello, para ello hemos organizado y hemos presentado ya igualmente, hace un buen tiempo atrás, un juicio civil para la reparación del daño. Una vez concluido el juicio penal, ahora vamos a la reparación del daño. Hemos instaurado ya un juicio civil en el que, le, le puedo decir, Diego, han estado presentes varios personajes del gobierno de facto, incluido el, el famoso embajador de ciencia y tecnología, Mojave Mostajo, que no hizo ninguna gestión de embajada, sino al contrario, se dedicó a estar solamente metido ahí en palacio de gobierno entonces, ¿no? haciendo un poco más de chaperón ahí en, la, en el palacio. ¿no? Esa es la función de este embajador que no salió un día a cumplir su misión del país. Por otro lado, también declaró el señor Eric Foronda en, este, en el juicio civil que vamos a iniciar nosotros, en el que esperemos... Eh, ...que la justicia norteamericana nos señale a audiencia de juicio en este primer semestre. Tenemos informaciones que es posible esto, esperemos que sea así. Y también cerremos en este año el cobro de los dineros de este sobreprecio... ...cuya una parte ya ha sido recuperada, hay que decirlo... ...pero falta todavía una buena cantidad de dinero para que sea reembolsado al, al Tesoro Boliviano... ...al Ministerio de Gobierno, eh, de donde salieron los dineros. Y en todo caso, pues, cerremos definitivamente el tema porque este es un asunto que se acusaba mucho de supuesta persecución política a los que han sido parte del gobierno de facto de la dictadura de Yanine Áñez. Pues veamos que no era así. Igualmente en el país, corren de investigaciones por otros delitos y el segundo paso, aparte de la separación del daño del juicio civil, es la extradición. El gobierno, eh, bueno, de ahí da la fiscalía, ha pedido ¿no? que se haga este procedimiento de extradición, que se inicie la extradición, se ha activado el procedimiento que establece... el el convenio vigente entre el, el Estado boliviano y los Estados Unidos, el convenio ahora, eh, después de haberse activado y haberse presentado por el Ministerio Público, que es el, el conducto regular, a través del juzgado y a través de Cancillería, los documentos para la consideración de la extradición por parte de la justicia norteamericana, entendemos que lo hace el Departamento de Estado, eh, conjuntamente el Departamento de Justicia, un mecanismo interno de la justicia norteamericana con relación a la extradición, a objeto que, una vez que Murillo cumpla su pena, inmediatamente sea retornado al país vía mecanismo de extradición, que es el mecanismo idóneo de cooperación judicial internacional, y venga también a Bolivia para servir cuentas sobre los diferentes casos que se han abierto, incluido este caso de gases lacrimógenos. Recordemos que esto surgió con un gran escándalo eh, que fue publicado por, eh, por medios de prensa no alineados al gobierno de facto, porque esa así fue prensa independiente, ustedes recuerdan bien, Diego. Fue de esa manera que se conoció este escándalo. Murillo y López fueron citados en este caso en Bolivia, comparecieron al fiscal, pero no han dicho nada, se mofaban de la justicia, cambiaban autoridades que les indicaban o les indicaban de este, de este, de este caso. Y bueno, al final de cuentas, ah, sabemos la verdad, efectivamente eran la cabeza de un grupo delincuencial que ahora judicialmente está demostrado y había robado a los bolivianos en tiempo de pandemia. La justicia ah, se ha pronunciado de esa manera, Tal vez podemos complementar lo último en esta parte de la información que la para acceder a algún beneficio eh, como la libertad condicional, el señor Murillo debería por lo menos cumplir eh, el 80% de su sentencia ¿no? y mantener un comportamiento adecuado, condiciones que se exigen según la práctica en la justicia y en el estado de Florida, según nos han reportado los abogados del lugar. Entonces, entendemos que es un, un fallo eh, que conlleva un buen tiempo, en prisión le faltan por lo menos tres años más, por lo menos antes de poder acceder a algún beneficio, y en ese tiempo esperamos apurar la extradición, o en su caso se dé la deportación, ya que eh, para ello hay que pedir el estatus migratorio del señor Murillo, y de esta manera también ver si realmente es conveniente o no, o si la justicia norteamericana o el gobierno norteamericano decide enviar a Murillo vía deportación. Es una posibilidad, se ha dado con otros casos, como Arce Gómez, como techo de paja que los han deportado más que extraditarlos a Bolivia y ha sido una forma también en la que ellos han llegado a cumplir las condenas dentro de nuestro país. Eh, ha habido una especie de confusión en torno al tiempo de la sentencia. En primera instancia se habló de siete años, posteriormente algunos medios hablaban de cinco años y ocho meses, usted nos confirma que serían 70 meses. Haciendo el cálculo, serían cinco años y diez meses de, de reclusión. Ahora, de estos 70 meses, él ya lleva 19 meses en prisión mientras dura la investigación, es. que es desde mayo del 2021. ¿Estos 19 meses sí. ya cuentan como parte de la condena? Sin duda, ya cuentan como parte, se van a imputar al plazo de condena, eso ocurre en cualquier sistema, pues él está privado de la libertad en una cárcel federal naturalmente se va a imputar, faltarían 51 meses de cumplimiento de condena todavía, eh, que debe cumplir en la misma cárcel federal según se ha establecido por el juez del Distrito Sur de Florida. Entonces, eso es, eso es cierto y ahora esperemos que, que se cumpla esa condena. Y, y una, una cosa más aprovechando esta, esta, esta pregunta, estimado Dios. Se decía mucho que Murillo había negociado, que no iba a tener la condena, que ya había, como has dado la información más relevante de, de casos de, de narcotráfico y otras cosas más. Esto ha quedado totalmente deslatado porque existe un acuerdo en el que claramente se establecen las condiciones e inclusive el tema migratorio que, que les he hace un momento atrás, en el que él conoce Murillo perfectamente su situación. Toda la especulación que ayer se vertía en la mañana de parte de algunos diputados, indicando que ya Murillo había negociado, que ahora sí que debía temblar, no sé, el gobierno, es totalmente falso. Totalmente falso. Especulaciones que a veces se hacen solamente para salir al paso o tratar de cubrir a este señor ¿no? que tanto daño le ha hecho al país y esperemos que pronto retorne para dar cuentas a la justicia boliviana. Procurador, eh, recordemos que durante el régimen de Yanine Áñez, la hermana de Arturo Murillo fue designada cónsul en Miami, ¿no? al sí. aludiendo cuestiones humanitarias. Eh, ¿Qué tan importante es esta figura de la hermana de Arturo Murillo como nexo, o de repente no ha entrado en investigación, como nexo con las empresas que finalmente cuando se revisaba en el mapa, eh, los domicilios de las empresas eran domicilios particulares, no eran una oficina, ni mucho menos? Eh, ¿Qué tan importante fue el consulado, las oficinas del consulado boliviano a la cabeza de la hermana de Murillo? para lograr este tipo de negociados. Porque recordemos, revisando los antecedentes, el consulado en Barcelona, también durante el régimen de Áñez, sirvió como una especie de lugar de negociación para que el mediador de los famosos respiradores, que fue otro escándalo de corrupción en medio de la pandemia, eh, puedan reunirse y operar desde ahí. Eh, ¿De qué manera tuvo una eh, presencia o una importancia la hermana, de Arturo Murillo, que en ese entonces era cónsul en Miami. Eh, formalmente, en el juicio penal no se ha establecido una responsabilidad penal sobre la hermana de Arturo Murillo, hay que ser claros en ello. Eh, veremos en el juicio civil eh, la conveniencia, no puedo indicar detalles de ese juicio, más detalles de los que he dado, puesto que la verdad es que tiene que verificar esa audiencia de juicio y según la conveniencia en la declaración de esta persona, que ha sido obviamente convocada para declarar, tiene que ser convocada para declarar en el juicio civil. Se verá la pertenencia o no también de su participación en este caso. Lo cierto es que ha habido un caso directo de influencia política que no ha sido negado por Murillo porque eh, de ellos designaban parientes a todos, Longaric designó la canciller de facto eh, que sigue fuera del país. ¿no? Eh, lo primero que hizo fue irse a Chile, se, se, se dice mucho dar información del Silala, pero aparte de eso no parientes, sobrinos, y nadie decía nada porque se encubría la información. Lo mismo en el caso de Murillo, de, de paso victimizaron a esta señora al margen de decirle que era un delito lo que estaban cometiendo o lo que hacían en el gobierno de la dictadura. Pero cambian las cosas y la democracia retorna, y sabemos que efectivamente Murillo ha llegado a los Estados Unidos, ha tomado obviamente contacto con su familia, ha estado allá hasta que ha sido de, detenido el 23 de mayo, contactos permanentes con su familia y obviamente con su hermana en el juicio civil veremos la pertinencia de esta declaración y si no existe nada no vamos a especular desde reitero vamos a dejarlo si no existe nada en esa persona el delito es intuito personal lo dejamos así y no no tampoco molestamos a la gente por molestar mientras no haya algo fundado para para tener una, una acusación o una imputación contra alguien por un respeto absoluto no vamos a avanzar en ese asunto si es que no hay nada ¿no? Procurador, usted al inicio mencionaba que diríamos en torno a este caso hay dos eh, caminos que ya está siguiendo la Procuraduría. Este proceso o juicio civil que se realizaría, eh, estimo, en Estados Unidos, porque usted mencionaba que había que esperar los tiempos procesales de la justicia norteamericana, eh, en qué proceso va eso y, y sobre qué caso tiene que ver, y también la recuperación del del dinero, del soborno, de la coima, de ese sobreprecio de más de 2 millones de dólares en la compra de gases lacrimógenos, mientras acá estábamos sin vacunas, sin pruebas para el COVID-19, en medio de una pandemia, encerrados, perseguidos, eh, compraban gases y con sobreprecio. Sí. Más de medio millón, eh, así lo han determinado las investigaciones en Estados Unidos, le llegaron a las cuentas de Arturo Murillo eh, lo demás de los dos millones se repartieron entre los socios, que también están detenidos y aceptaron su culpabilidad. Pero, ¿en qué van estas dos situaciones? La recuperación del dinero para el Estado boliviano, dinero finalmente nuestro, y eh, este juicio civil, que ¿sobre qué temas tiene que ver? Bien, en realidad son lo mismo. Mire, mire, Diego, lo que buscamos en el juicio civil es la recuperación de este dinero del sobreprecio y el pago de daños y perjuicios. Efectivamente, ayer en el juicio penal se, eh, se ha dictado la sentencia y se sabe que existe un dinero directamente transferido a Murillo de 532 mil dólares que ha llegado a él por la coima. Pero en todo caso, lo que falta ahora es que ese dinero sea devuelto a los bolivianos. ¿Cómo lo hacemos? requiriendo aquello y sobre todo, les reitero, en un juicio civil allá en los Estados Unidos, donde han sido las transacciones, se han dado las transacciones de entrega de los dineros, Posteriormente fueron, bueno, eh, por movimientos bancarios dolosos eh, recibidos por, en cuentas personales de estas personas, los cinco condenados, pero en todo caso el juicio civil es para eso, la reparación del daño, es decir, el reintero de los 2.3 millones y también el pago de daños y perjuicios. Lo que aclaraba es que en Bolivia también tenemos un juicio paralelo por gastos de activos, ¿no? por otros delitos que han cometido en nuestro país, no por lavado de activos y soborno que ya ha sido juzgado en Estados Unidos. El hecho es diferente en Bolivia. En Bolivia también se debe incluir al exministro López, que ha tenido una participación totalmente destacada en este delito ¿no? y que está to todavía cobijado en nuestro país. Y vamos a hacer las, las averiguaciones estos días que ha iniciado el año nuevo para saber si está efectiva por efectivamente, por ejemplo, en Brasil, para activar el convenio de extradición y traer a López al país. Y hay otros más que han huido eh, del país por otros, por otros delitos. ¿no? estarían los excomandantes en Brasil, según dijo el propio expresidente Bolsonaro, que hablaba mucho, ¿no? nos dijo eso. Y veremos ahora que ya estamos con un gobierno que se abre a la justicia, si nos pueden dar la información y si efectivamente los traemos al país. Sería otra entonces de, de las tareas, diríamos, de la Procuraduría o de la justicia boliviana, para eh, sí. justamente, valga la redundancia, hacer justicia en torno a lo que ocurrió en aquel golpe de Estado del 2019 y lo que significó el régimen de Áñez que duró un año prácticamente eh, con estas otras ex autoridades que también escaparon de la justicia boliviana. Eh, procurador, no sé si tiene algo más para, para comentarnos, por favor. Será solamente que la... Este juicio tenía un carácter estrictamente judicial, jurisdiccional, igual que es en Bolivia, sin interferencia política de ningún tipo. ¿Qué interés habría en el país del norte con este señor Murillo? También indicar que en Bolivia, con el mismo perfil, se tienen otros procesos abiertos contra personas que han participado en delitos de este tipo u otros de naturaleza económica eh, abiertos que tienen una persecución solamente con el fin justicia. Esa es la idea. No queremos perjudicar a nadie más que sea justicia. E igualmente, las, para las víctimas de Sacabas, en Cata y otras, buscamos justicia. Estamos participando activamente como Procuraduría en los juicios de golpe de Estado 1 y 2, porque es nuestro deber participar en esos procesos y estar presentes para dar nuestra palabra y nuestro criterio, porque implica la defensa, la promoción de los derechos del Estado. Un Estado que ha sido saqueado, pero un Estado que ha sido víctima de un golpe de Estado por parte de estas personas. Aparte, el gravísimo daño económico han habido daños personales irreparables que esperemos este año 2023, Diego, sean zanjados por la justicia. Para nosotros como Procuraduría, el 2023 es un año donde debemos cerrar prácticamente todos los procesos que se han iniciado en la dictadura. Esperemos que sea así por lo menos en la etapa de juicio oral y de esta manera desahogar un pedido clamoroso del pueblo boliviano de justicia en nuestro país. Procurador, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, aclararnos esto en torno a la sentencia, finalmente 70 meses, lo que sumando son 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de soborno, lavado de dinero, más de medio millón de dólares que recibió Arturo Murillo por, eh, como coima por esta adquisición cuando él era cabeza del Ministerio de Gobierno. Gracias, Procurador, será hasta otra oportunidad. Gracias, un gusto, Diego. Un saludo al país. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Estuvo junto a nosotros el Procurador General del Estado, doctor Wilfredo Chávez, hablando de esta sentencia que ayer se dio a conocer. Sentencia de Arturo Murillo.